Siguiendo con esta serie, hoy te cuento que leí el artículo El liderazgo para la justicia social en organizaciones educativas, de Teresa González. A continuación te cuento sobre él. Las escuelas, particularmente las públicas, sirven ahora a una población mucho más heterogénea que antes, en términos de raza, de etnia, clase social, género, religión, origen nacional, lenguaje nativo, orientación sexual y discapacidad física. Determinados alumnos y alumnas pertenecientes a minorías obtienen peores resultados académicos, mantienen expectativas más bajas en relación con sus posibilidades de éxito escolar, se espera y se permiten peores resultados respecto de ellos. En pocas palabras, no son tratados de forma equitativa, Respecto de los demás. En el pasado hubo una tendencia a considerar que las culpas del bajo rendimiento, ausentismo, desapego escolar, abandono prematuro, etc., se localizaban principalmente en los propios alumnos, en las comunidades o barrios de las que proceden o en sus familias. Sin embargo, en los últimos años, investigaciones han constatado que los resultados desiguales se deben también a prácticas y políticas organizativas sistémicas. Se pone pues sobre la mesa la necesidad de asumir que el propio contexto escolar puede constituir un entorno de riesgo, especialmente para aquellos alumnos y alumnas que no se encuentran con un currículum y enseñanza academicista, alejado de su propia realidad y experiencia vital. Aunque la noción de escuela como comunidad presente en parte de las reflexiones más recientes sobre el liderazgo de una organización articulada en torno a lo común y lo igual, puede terminar excluyendo la heterogeneidad de los alumnos. El liderazgo, orientado a la justicia social, debiera girar más bien en torno al reconocimiento y respeto por la diferencia como principio sobre el que asentar las relaciones. Una comunidad de diferencia es una comunidad fluida y dinámica, que se construye y reconstruye constantemente a partir de las interacciones y relaciones dialógicas. Además, la escuela debe estar en constante interacción con su entorno más próximo. Esta noción de liderazgo está estrechamente ligada a la de cambio desafiar las estructuras y culturas institucionales dominantes y emprender cambios basados en la equidad. Esto requiere de reflexión crítica y toma de conciencia sobre las prácticas, estructuras, normas y creencias dadas por sentado. En el Centro Educativo, este proceso de reflexión-acción habrá de estar focalizado en 1. Los alumnos y las alumnas, quienes son, cuáles son sus circunstancias sociales y culturales, trayectorias escolares, rendimiento, etc. y 2 el currículum ofrecido y las dinámicas de funcionamiento educativo en el centro, en qué medida se ajustan a las necesidades y características de todos los estudiantes. Una dimensión clave en el ejercicio del liderazgo para la justicia social es la de trabajar en el centro educativo con y para que las personas que constituyen la comunidad escolar reconozcan, analicen críticamente y tomen conciencia de esa realidad en la que están inmersos identificando patrones de, de privilegio, prácticas excluyentes, discriminaciones y en general condiciones organizativas y prácticas educativas éticamente censurables. Así, pueden explorar juntos y en contextos democráticos caminos y vías para transformarlas y trabajar conjuntamente para cambiarlas. En consonancia con lo anterior, también hay diferentes posicionamientos respecto de hasta qué punto es valioso o e importante alcanzar los aprendizajes y los logros establecidos en el currículum formal. Por una parte, algunos dicen que la meta de una escuela socialmente justa es alcanzar buenos resultados por parte de todos los alumnos. Por otra, se plantea que una escuela socialmente justa exige de un liderazgo que cuestione críticamente los aprendizajes académicos y desarrolle alternativas más ligadas a las experiencias, las vidas y las culturas de los estudiantes. Sin embargo, estas no son metas necesariamente opuestas. En contextos escolares como los actuales, junto con la creciente diversidad, coexisten metas múltiples y conflictivas, realidades cambiantes y perspectivas alternativas sobre los propósitos y las metas de la educación.